Bien, ¿qué tal gente? En este otro video les quiero mostrar cómo girar lo que sería el pistillo del picaporte. En este caso, cuando quise instalar en esta reja que se ve abajo, la parte roja, me encontré que, que la parte lisa, por así decirlo, chocaba en la puerta, así que lo que tuve que hacer es desarmar toda la cerradura, así como ven en el video. La verdad el, el, el procedimiento es bastante, bastante sencillo. Miren bien nomás o saquen fotos, si nos animan a, a sacarlo así nomás vayan filmando sacando una foto como para para que si se llega a desarmar o perderse ustedes, eh, no van a arma cara. Bien, ahí como ven, salté una partecita porque moví lo que sería el, el pistillo de arriba bueno, no, no tiene mucha ciencia este tipo de, de, de cerradura bien, lo único que hago es quitar los tornillitos negros que se pueden alcanzar a ver con el treneador sacarlo y ahí puedo quitar lo que sería el que giro hacia el otro lado como lo ven en el vídeo y ya está lo único que tengo que hacer es colocar el tornillito que quité hace un ratito nada más como les dije anteriormente presten mucha atención nomás al momento de al momento de poder desarmarla ya que por ahí puede ser que se equivoquen en algo se les trabe lo que sea bueno sacan un tornillo sacan una foto sacan otro tornillo sacan otra foto y así sucesivamente así no uno no se pierde yo lo hago siempre para no perderme porque por ahí intentando quilombo puede fallar vuelvo a instalar el resorte que hace lo que, que hace que la parte del picaporte de arriba eh, vuelva cuando bajamos el, el, el picaporte claro de armar consejo antes de colocar los tornillos por apretarlo con la mano y prueben con la llave así nos todos los pisos y después por alguna falla tengan que desarmar todo el bolito en el este consigo creo que en un momento se me traba la llave tengo que volver a sacar todos los tonelitos porque de la de la de las combinaciones se mueve o sea, se me no había, habían movido y bueno tuve que volver a desarmar desarmé todo todo el procedimiento de armado. vieron? en este caso ahí se me había trabado la llave así que lo que tengo que hacer es desarmar todo de vuelta y colocar bien la combinación que, que había fallado a cortar el video desarmarlo, volverlo a armar y bueno, y acá esa la parte más linda que, que la estoy probando la cerradura bueno gente espero que les haya servido y gustado el video si es así les invito a que lo compartan y den hasta el próximo día, gente